Bueno, pues al final me he decidido, me he liado la manta a la cabeza y me he inscrito en el curso de Crecetube de Romuald Holtz y de Big Seo. Y solo puedo decir una cosa. Bueno, dos. Uno, me arrepiento de no haberlo hecho antes. Y dos, vamos a perforar el... Bueno, más que nada este vídeo lo hago por autopromo, y porque con que Romual tiene muchos haters y yo, con que soy un canal pequeño todavía no tengo cosas de esas, pues yo quiero un poquito también, un poquito, un poco de casito. Muchas gracias Romual, él es un genio y vamos para adelante, tío.